Para pues quienes lo conocen, yo soy Alba y de este canal encontréis principalmente DIYs. Aunque hoy no os traigo exactamente un DIY, pero sí algo parecido. de coser industrial por 150 euros de modo que creo que podía ser muy guay y sobre todo muy muy útil hacer un vídeo comparándolas siempre me decís que os encantaría hacer mis DIYs pero que no lo hacéis porque no tenéis máquina de coser, así que si esta compra sale bien, ya no tendréis la excusa para no hacerlos comprado por 12 euros, bueno, mini máquina de coser, está compuesta por la máquina, cuatro bobinas barracanillas canillas más las dos que trae puestas, un pedal, un enchufe, aunque he visto que también puede ir con pilas y una aguja de recambio. Vale, veo que la máquina ya va enhebrada y que no hay instrucciones de uso, así que voy a poner el pedal, el enchufe y empezaré a coser. Máquina, como, como una industrial, de verdad Bueno, lo voy a comparar, pero Costé muy bien, y encima es que Vale, aquí hay un botón Que si lo tocas, o sea, coses solo, mira O sea, no tienes que hacer nada, en plan, lo tocas Habéis visto ¿Qué más tiene? A ver, aquí hay otro botón Que Creo que es para la velocidad Vale, aquí hay otro botón para velocidad, para ir más rápido, más lento, en plan sin manos. Y también he visto que tiene... Que tiene luz. Punto número 1 Transportación. La mini máquina coser es súper fácil de transportar. En cuanto a la máquina a coser industrial, es imposible. Allí donde la instalas, se queda. Punto número 2. Manejo Todo el mundo puede utilizar la mini máquina de coser Y en cuanto a la máquina de coser industrial Debes practicar un poquito antes de coser mínimamente bien Punto número 3 Telas En la mini máquina de coser solo puedes coser telas delgaditas Ya que si no la aguja se puede romper y tampoco tiene suficiente potencia En cambio la máquina de coser industrial Puedes utilizar casi cualquier tela Punto número 4 La canilla en ambas máquinas puedes hacer canilla, pero la máquina industrial las hace mucho mejor que la mini máquina. Punto número 5, la luz. En cuanto a la luz, la mini máquina a coser sí que tiene y la industrial no tiene. Punto número 6, la velocidad. En cuanto a velocidad, la mini máquina a coser tiene bastante velocidad en comparación a la cosa tan pequeñita que es, pero cabe decir que la industrial tiene el doble, el triple, mil veces más de velocidad. Pero también, claro, es más difícil de utilizar. Finalmente, punto número 7, las puntadas. Acerca de las puntadas, la mini máquina coser hace siempre las mismas, en cambio a la industrial le puedes cambiar la largura. Cabe decir que para los proyectos que hacemos normalmente esto no importa demasiado, pero bueno, si quieres coser de forma más profesional, quieres hacer pues eso puntadas más largas y más cortas, con la pequeña no puedes. Vale, ahora finalmente para concluir con el vídeo os quería dar mi opinión. Esta es solamente mi opinión. Y yo creo que esta máquina de coser es muy útil. Te puedes sacar de cualquier opuro. Pero que, a ver, para hacer los que hacemos en este canal, que es por lo que os la quería enseñar, os vale perfectamente. Ya que hacemos cositas pequeñas, con telas delgaditas, poquitas cosas... Pero si sois más profesionales, si coséis cada día muchas prendas, no os la recomiendo porque no es súper rápida, no puedes coser todas las telas y quizás la forma de pedalos puede ser un poquito incómoda. Yo por eso no os la recomendaría, pero os digo, para hacer los DIYs que si hacemos aquí normalmente os la recomiendo a 100%. Y nada, que espero que os haya servido mucho el vídeo, que os haya gustado. Si es así, no olvidéis en darle like, suscribiros al canal para no ningún vídeo más. También dejadme en los comentarios si os ha gustado el vídeo. Porque, bueno, podría hacer más vídeos de este estilo. Porque, bueno, cuando compré esta máquina encontré otros utensilios, digamos, que pueden ser muy guays, creo, para hacer DIYs. Y, bueno, creo que me haría gracia enseñaroslos, decidme a ver si os gustaría. Y también decidme si os gustaría que hiciese un vídeo especial utilizándola. O sea, hacer un DIY como hago siempre, pero en vez de coser con mi máquina, pues usar esta para enseñaros pues, al 100% cómo funciona, si realmente dura bien y todas estas cosas. Y nada, nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. ¡Adiós!